hola a todos queridos amigos y amigas hoy quería hablaros de un tema que del que me preguntáis mucho y hoy de manera especial porque este fin de semana hemos tenido uno de los cursos más bonitos y, y más intensos a nivel vivencial de los que hacemos en Bilbao, este que llamamos Probiatic, en el que eh, estudiamos el programa Bilbao de atención integral al cáncer y a las personas que pasan y viven las quimioterapias y las radioterapias, donde hay una parte muy importante también de trabajo personal nuestro, de los profesionales. Y ocurre que cuando hacemos este curso salen a la luz, lógicamente, muchas situaciones de ansiedad. Si tú vives ansiedad de manera regular, y no tiene por qué ver en este caso con lo que os estoy diciendo de antes de, del curso del cáncer, sino el hecho de vivir la ansiedad es algo que consultáis mucho, me preguntáis mucho, y en el podcast tenemos mucha información, así como en la web piloba.es. La ansiedad es una situación muy curiosa, porque podemos vivirla de manera mmm, real, quiero decir que hay una razón objetiva para estar nerviosos, para estar temorosos, para sentir miedo, pero la mayoría de las veces la ansiedad deja de tener un, una razón objetiva y pasa a ser como una especie de recuerdo y algo así porque proviene del cerebro como una especie de recuerdo en el que el cuerpo físico y, y la mente se hablan por ejemplo empezamos a tener taquicardia y esa taquicardia, esa aceleración de los latidos del corazón que parece que lo escuchamos en nuestra cabeza que se nos va a salir el corazón del pecho decimos muchas veces trae a nuestra mente, abre una caja de recuerdos en las cuales eh, aparecen cosas que nos ocurrieron anteriormente. Situaciones difíciles, situaciones en las que nos tuvimos que defender de palabra o de, o de hechos, situaciones que tuvimos que afrontar, proteger a alguien, defendernos nosotros... Eh, situaciones en las que tuvimos una pérdida muy grande y no sabíamos qué iba a ser de nosotros, tengamos la edad que tengamos, no solamente de niños. Y también eh, surgen recuerdos de conversaciones que escuchábamos cuando éramos pequeños en el entorno. Si hemos estado rodeados o hemos sido educados eh, por personas muy protectoras que además nos han traspasado sin querer sus miedos, tenemos una grabación de miedo en nuestro cerebro pero la tenemos en nuestro cuerpo porque la mente no va sola, la mente y el cuerpo están siempre comunicándose, recordar a través del sistema de control central, el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema hormonal y todo ello se somatiza, es decir, cobra cuerpo, la ansiedad cobra cuerpo, los recuerdos de miedo, los recuerdos de terror, los recuerdos de qué va a pasar, qué va a ser de mí, voy a perder todo, eh, me van a dejar, voy a estar sola, no me va a querer nadie, Esas son los, los, las sensaciones primarias en las que finalmente, eh, en las que finalmente casi todo se, se reduce. Pero ocurre que la ansiedad, como digo, podemos vivir, vivir con ansiedad, nerviosismo, inquietud, un día o unos días mientras estamos a lo mejor pues preparando algo eh, especial y, y a veces es simplemente emoción, no nos estamos jugando nada que, que vaya a poner en peligro nuestra vida o nuestro sustento o nuestra seguridad. Pero llega un momento a partir del cual, y esto es muy importante, como os estoy diciendo, la ansiedad es como una mala pasada, es como una pesadilla que está ahí sin que re sea real. Y es muy difícil vivir con ansiedad. Hay dos momentos al día a los cuales... La ansiedad cobra picos, os invito a entrar en biloba.es y en el buscador poner la palabra cortisol y ahí lo vais a encontrar lo que os estoy explicando. Hay dos picos, la mañana y el, y el, el atardecer, unas horas antes de, de atardecer, por lo tanto va cambiando según la época, la época del año porque tiene que ver con amanecer y atardecer y tiene que ver con los picos de cortisol. El cortisol es una hormona que nos prepara para la lucha diaria, para el trabajo, para tener fuerza, para tener energía, pero lo que hace también es acelerar el corazón, acelerar las, las palpitaciones del corazón, para que lo entendáis. ¿Qué ocurre? Que si en ese momento no estamos haciendo nada, o estamos incluso eh, toda, todavía durmiendo, eh, esas palpitaciones, esa aceleración del corazón... A nuestro cerebro le despierta, que es lo que os comentaba antes, recuerdos en los cuales nuestro corazón se aceleraba realmente porque estábamos viviendo una situación de temor. Así que un consejo importante es parar, respirar y pensar. ¿Esto es real? ¿O es como si fuera una película que mi cerebro me está haciendo ver? Seguramente vais a decir, no es real. No me está pasando nada, ni va a pasar nada. Que yo sepa, obviamente, ahora, aquí y ahora, no está pasando nada. Es ese pico de cortisol que, evidentemente, si lo tenéis muchos días seguidos y os da esa molestia muchos días seguidos, os invito a que eh, hagáis por regularlo. ¿De acuerdo? No, no tiene por qué pasar, no tenemos por qué notarlo. Luego, si se nota ese pico de cortisol que además une la adrenalina, etcétera, es por algo y ese algo podemos eh, ayudar a calmarlo, ya que, eh, bueno, que tengamos los ciclos adecuados hormonales, pero que no signifique un malestar físico y muchísimo menos un malestar emocional y mental que nos impida estar tranquilos, tomar decisiones de manera adecuada y vivir nuestra vida y hacer nuestras cosas con ilusión, con pasión y con ganas, porque la ansiedad lo apaga absolutamente todo. Y hay una cosa también importante que a veces decimos, ay tengo ansiedad y lo decimos así con mucha ligereza, no, no es agradable, no es bueno y, y, tampoco, y tampoco creo que, que deba ser tomado a la ligera el hecho de tener ansiedad, de vivir con ansiedad, repito, si os pasa... Eh, buscar ayuda, buscar ayuda profesional eh, hay muchos factores a considerar físicos, mentales y dentro de lo físico pues también las hormonas, neurotransmisores, vuestra manera de vivir hay muchas razones y obviamente lo que nos ha pasado en, en, cuando, hace años o lo que nos ha pasado hace, uno, hace unos días pero lo que sí os quiero decir de manera muy importante por favor tened en cuenta que las personas que sufren ansiedad durante mucho tiempo o bien por experiencias que han ocurrido y que están ahí rondando, rondando la cabeza y no me he terminado de colocar o bien porque hay eventos diferentes que parece que son los mismos y que resuenan y también lo que ocurre en el mundo, vivimos tiempos complejos, por lo tanto no es raro que eh, vivamos en circunstancias o, o tengamos recuerdos, tanto conscientes como inconscientes que nos generan ansiedad, Hemos, eh, estamos saliendo de, de una pandemia, ha sido muy dura para, para todos pero repito, hay que prestar atención, nos tenemos que cuidar y voy a terminar de decir lo que os quiero decir. Aquellas personas que llevan a veces años, años luchando, sacando la vida adelante, sacando a su familia adelante, haciendo todo lo posible por ellos, ellas mismas, tener una vida feliz, no voy a decir lo más feliz posible, sino feliz, protegerse, protegerse y defenderse, que es muy importante, esta manera de vivir es la más parecida a estar, eh, a ser un guerrero, una guerrera, continuamente eh, estás a ahí a la que salta a ver qué ocurre, a ver por dónde te viene el próximo tortazo, la próxima amenaza, el próximo acoso, el próximo susto, el próximo papel que te dicen que, que, que te desahucian, que el próximo papel que dice que tu contrato se ha terminado, la próxima llamada que te dice que ya no quiero seguir contigo, vivimos así. Y estas personas que viven en una lucha continua, que por otra parte suelen ser muy fuertes, porque si no, no aguantarían mucho tiempo esa lucha continua. También en el trabajo, detrás de todo está la palabra estrés, estrés, vivimos en una tensión continua, el estrés con los clientes, el estrés con que te paguen, el estrés con buscar nuevos, nuevas áreas de trabajo, el estrés con crecer, cumplir los objetivos, todo eso que ya sabéis los que me estáis escuchando... Eh, esa situación de estrés y de lucha continua llega un momento en que te agota, te hunde, te deja sin reservas, te deja sin energía y esas personas, hombres y mujeres súper luchadoras, super luchadores, de pronto parece que cambian como de la noche al día y no tienen energía, ni fuerza, ni ilusión, ni ganas de hacer absolutamente nada y se pasa en un plis de la ansiedad. A la depresión. Lo que quiero decir es con esto es que muchas depresiones tienen un fondo, tienen de manera subyacente una vivencia de ansiedad muy prolongada y muy intensa. Así que cuidado porque no todas las depresiones son iguales y requieren un tratamiento y un abordaje diferente. Es posible que me estés escuchando y te sientas identificado, identificada, precisamente con decir, pero, pero ¿cómo es posible? Si yo antes era capaz de todo, capaz de enfrentarme a cualquier cosa y ahora no tengo energía, no tengo ganas, no tengo ilusión y lo único que quiero es estar en la cama encerrado apaga la luz, apagada, solo que no me llame nadie, que nadie me visite, que nadie me hable, no quiero ver nada y encima me hacen daño las redes sociales. Porque las redes sociales pueden ser una fuente de, de, de alegría, de compañía, de información, pero también pueden ser una fuente de desilusión, una fuente de comparaciones siempre odiosas. Y por lo tanto, lo que quiero deciros ya para terminar en el día de hoy es que... Os cuidéis, observéis cómo os sentís, ese corazón que late siempre, ese estómago que se encoge, esas piernas que duelen, porque parece que has corrido muchísimo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿De acuerdo? Si sientes ansiedad todos los días, por favor, piensa que es importante buscar ayuda. No lo dejes pasar. Si eres una persona súper luchadora, vas a seguir siéndolo. Pero todos los guerreros y todas las guerreras necesitan descansar. Es muy importante que te tomes esto en serio. Descansa. No eres más. Ni, ni nadie te va a querer más porque digas siempre estoy liado, siempre estoy liada, 20 horas al día, no duermo nada, tengo muchísimo trabajo y personas que se jactan de eso se paga un precio muy alto por eso y de verdad que no es nada saludable. Así que este es mi mensaje del día de hoy. Si... Resuena contigo, si hay algo que he dicho que te ayuda, me encantaría que me lo pongas en los comentarios y si te parece bien y quieres compartir este mensaje con otras personas, pues te lo agradezco muchísimo. Ten un día muy bonito, respétate, cuídate y tienes que saber que realmente eres algo maravilloso. Quiérete mucho. Hasta pronto. <risa>